Muchachos, el día de hoy vamos a ser testigos de la apertura de cofres más grande que se ha hecho en la historia de este canal. Un seguidor del canal se ha tomado mis consejos de ahorro de forma muy literal y ha logrado ahorrar cofres por cerca de dos meses y medio. Hoy vamos a ver la apertura de 170 cofres de reserva de coleccionistas, así que muchachos nos vamos directo para ver el video. A ver brujo, nos estás mostrando que tienes 9000 de créditos, 1465 de oro y veo acá... Que hay tres eh, dígitos, ¿eh? Dentro del nivel de colección en rojito que dice 157, ¿verdad? Así es. Ya, a ver, muéstrale a la gente que son 157 cofres y 257 recompensas. Estás en, en el nivel de colección 3454 eh, y te vas, claro, y ahí, y ahí estás comenzando en qué nivel? En 1800, creo, ¿no? Eh, sí, 1500. Ah, ya, 3.000, mira, te ha sido 2.000 niveles de colección que te has aguantado no abrir cofre viejo, eso yo ni yo lo puedo hacer eso a eso, yo no aguanto, no, no, eso ya es una fuerza de voluntad de, de un alienígena. Ya está, listo, ya falta poner la música de suspenso nada más, ¿no? Pero ya estamos listos ahora sí para poder abrir los cofrecitos, eh, eh, eh, brujo, ya nos dijiste qué cosa te gustaría que te salga. 157 cofres, muchachos, brujo, adelante, comenzamos. Dale, dale. A ver, ahí está. Eh, con paciencia ahí. Con paciencia, tú abres nomás tranquilo, brujo. Tenemos para rato acá. Comienza tú tu primer cofrecito. El primer cofre, ¿qué es lo que viene en este primer cofre, brujo? Vamos, dale. Let's go, let's go. Let's go, baby, vamos. Y está. Mira, oh, te salió una de Medusa y Dan Hip. No sabía que existía variante de Dan Hip de Medusa. Buena. Me gusta, me gusta. Ya, comenzamos con una cosa buena ahí, eh. Ya está, vamos. Tú me siguiente. dices si yo voy abriendo, ¿vale? No, sí, no, tú abres, tú dale nomás y abre, no te preocupes, pues es un montón de cofres, así que dale. Colector token, sigue, sigue, dale nomás, sigue de frente, métele nomás viejo ahí. Gol, muy no, bien, sí, vamos dale, con ya. orito, tokens, variante, ahí probablemente es, eh, créditos y en la siguiente supuestamente debería ser una carta, ¿eh? Vamos a ver si te sale una carta nueva. Y, avatar, te ha salido. Oh, Brut viejo, okay, eh. okay. Ya, ahí de repente ya sale la carta, a ver, ¡vamos! Sale electro, electro, viejo, ya está, para tu Galactus ¿Lo juegan Electro? Sí, ah, para, sí bueno. para Galactus se, se juega Bastante Electro, que más que todo que he visto Es bien popular en ese mazo, vamos, dale el vale, siguiente vale. Vamos, brujo, con todo Y Fipapi ahí está contando las cartas Muchas, car muchas gracias, Fipapi, eres el notario Ahí, Lumberjack Extraordinario, ¿qué cosa significará ese Lumberjack Extraordinario, <risa> viejo? Está, está loquísimo eso eh, Tú lo no tienes en inglés el juego, ¿verdad? Sí, lo puedo... Ah, pero para No, no, espacio, no te preocupes, que preocupes que está, bien. Bien, está bien, está bien, está bien, no pasa nada. Dale. Dale, dale, sigue, vamos, vamos, vamos ahí, siguiente cofre que se va a abrir. Go Rider, oh, es que vamos, vamos. ahí tapa tu mazo de descarte. Sí, de que... decí, sí, me falta cartas de descarte, no tengo mucho. Dale, eh, hoy día vas a tener todo, estás en 3.400, tienes casi la misma cantidad de nivel de colección que tengo yo ahorita, yo tengo 3.700. Eh, tú estás por 300 nomás de diferencia ahorita, así que está súper bien la cosa. A ver, seguimos abriendo el viejo Fipapi está haciendo el seguimiento ahí, Daredevil Variante, ojo, eh, que está muy Bonita esa variante, viejo Tengo una más chévere, Ah, mira, voy. mira, ya, ya, ya, te, ni hablar, ahí está Tienes una variante más de Daredevil ahí Vamos con la siguiente, Dagger, muy bien, más movimiento. movimiento Últimamente la bostearon A Dagger también, le subieron el poder en uno, así que bueno 100 tokens Ya está, vamos con la siguiente y sale 300 créditos, te ha salido oro Créditos, están saliendo tokens Nada mal, ahí está, muy bien, más tokens. Te estás acercando a tu Absorbing Man de Serie 3, perfecto. Está bien, no se usa tanto esa carta todavía, pero de todas maneras, por ahí más adelante de repente, ¿no? Claro, sale, sale algún uso. Fip, Silver Surfer en Pixel, te ha salido. Mira, eh. A mí, a mí me gustan los Pixels, o sea, pero Ay. te voy a ser sincero, los, este arte de Pixel que hacen en Marvel no me vacila mucho. O sea, Ay, me gusta ese. el arte del Pixel Art. Pero el pixel art de Marvel no me agrada mucho. Estoy, estoy de acuerdo, eh. estoy de acuerdo con eso. Y a eso sí, estoy de acuerdo. A mí también el pixel hay cierto arte que me gusta, pero el de acá no. ¡Oh, Arnim Sola! Esa variante está buena, ¿eh? ¡Uy, es bonita. Sí, sí, esa variante está... ¡Uy, está bueno! Esa variante de Arnim Sola, ¿eh? Está bonita, está bonita. Vamos, brujito, te han salido dos variantes seguidas, ¿eh? Te ha salido la de, la de Silver y te ha salido de Arnim Sola, viejo. No sé. Está sí, bien, eh. está bien. Incluso para mazo de Shuri por a veces se pone Arnim Sola también. Ronan. Si te sale Master Mold, Ronan. por ejemplo, con Ronan está buenísimo. Lo juegan también. Correcto, lo están jugando. Sí, lo, lo juegan, pero siempre y cuando lo tengas al Mold, me parece. Black Widow también es una buena carta. Ah, me gusta, me gusta esta. ¿Tú La tienes a Quinjet? Mm, no recuerdo quién ah, es. ¿Cuál eh, es esa carta? Es un avioncito, Quinjet. Ah, el chiquitito, sí. no el grande. Ajá. Ya, sí. Ah, mira, mira, pero eso va con Danos también. Ya, perfecto, siguiente, Collector Token, vamos, ahí está, vamos, va 6 cartas nuevas ahorita, eh. 6 cartas nuevas, muy bien. Seguimos ahí. New Avatar. Uy, te ha salido eh, ese, el, esa buena, esa de Watu, eh. Está ah, buena, esa de Watu, el observador, viejo. Sigue, vamos, vamos, vamos con eso. Ahí avanzó, rijas tu. Ok, ya. Son títulos medio raros. ¿Tú usas algún título? Tela. Yo sí, sí uso uno. ¿Cómo? Eh, cómo? El de los noventas, Ah, ya, Claro, pues, los millennials. Lógico Let's go, Vamos con todo No, no, let's go Vamos, serie 4, viejo Uy buenazo. Ya, pues te ha tocado tu primera serie 4 Seguimos, vamos para adelante, viejo Ahí está, vamos una, una cartita más Siete cartas, eh Iron Man en Pixel, ya Muy bien Ya Iron hablé, ya, ahora Puro, puro Pixel va a salir ahora <ríe> ¿Para qué dices que te gustan los Pixel, viejo El juego ya entendió, ya Me mofé <risas> siguiente Quake. Ya está, nueva carta de nuevo, serie 3 Muy bien, Cue que está, está buena Siguiente, vamos con 200 de oro Ahí viejo, let's go Vamos con la siguiente, collector token Sigue la cosa bien Vamos con la siguiente, collector token Oye, te están reventando los tokens acá eh. Muchachos, por favor contesten el Whatsapp No dejen ahí a la, a la gente No le hagan no le la ignoración, por favor go. Uy, esa variante Uy, es buenísima Yo la eh, quiero también, no Qué no linda sé. variante oh. Ya tocó una variante increíble del Ghost Rider, eh, muy buena variante. Sí, está muy hermosa. Eh, Helly oh, Carrer que es Serie 3 ahora, perfecto, está bien, el mazo de descarte por ahí se usa, eh, New Avatar, ya, oye, el lo también no está mal, el Avatar ese, ¿eh? vamos, ¡chijó! Yes. ¡Oh! Eso. Salió. Está viejo, vamos ahí con la chihol Seguimos para adelante, viene el collector token Ahí, vamos, y está más animado 10 cartas se va tocando nuevas Vamos, eh. vamos, vamos gente, crucen los dedos Vamos, crucen los dedos gente, ahí está Ahí seguimos abriendo estás Ya has pasado casi 500 niveles de colección 600 niveles de colección, mira Una variante de Was bonita Dale Está bonita, está bonita Ya, va a 600 niveles de colección y te han salido 10 cartas aproximadamente, ¿no? Está bien ese. Ya, sí, vamos, vamos, dale viejo. Rock Slide, muy bien, ah, ahí para tu Dark no. más adelante. Vamos, sigue, viejo. Wow, con todo brujo, gigante, ya está. Para tu mazo de descarte también, si quieres, ahí, gigante, bueno, ya está. Seguimos ahí, viejo. Vamos con el Collector Token, viejo, eh. 12 cartas, vamos, 12 cartas, fi papi, eh, De Ford, ok. Eso es por los cuatro fantásticos, creo. Sí. A ver, Rescue, bien, perfecto, vamos, Rescue. tiene una carta que no se está utilizando mucho ahora, pero de todas maneras. Ya, te ha tocado cero también en Avatar, nada mal. 200 de oro, perfecto. Sigue para adelante. 100 tokens, muy bien. Debris también Debris. que te ha salido, Debris. perfecto. Para mazo Patreon también está mal, Debris ahí. Muy clave para ese tipo de mazos. 300 créditos más. No te están dando restricción de los 10.000 de, de créditos, por lo que veo. Uy, esta variante de Swarmaster también es bonita, eh. Muy bonita. Sí, sí, sí, sí. Está buena. Buena variante, viejo. Felicitaciones con esa variante Worldmaster. Sigue adelante. Vamos, eso. 100 collector tokens. Seguimos abriendo más. Heim, variante Heimdall bonita también. Está buena. Está buena la variante Heimdall. Muy bien. 300 créditos, viejo. Siguen saliendo 14 cartas hasta el momento. ¡Darho! ¡Perro! Bien, no Justo. Te estábamos Voy, hablando de eso. Sea. Mira, serie 4. Eh. Otra más de serie 4 que le acaba de salir viejo Darjo, buena carta, vamos sigue siendo buena la carta esa eh collector tokens vamos con la siguiente, ahora que Darjo es serie 4 y es más, destroyer bien, ok, carta de serie 3 que por ahí también se usa con galactus muy bien, eh, avatar mira, ve, te ha salido el angelito ahí, muy bien 300 créditos viejo Vamos con el siguiente cofrecito que se va a abrir ahí Viejo brujo de los Andes Nos trae 157 cofres que está abriendo eh Una locura viejo el brujo acá Se volvió loco el brujo, líder uy, le, Ahí está ya. nuestra carta Nuestra ex carta favorita eh sí, Esta ¿no? siguiente Carta nueva, listo, salió el líder ahí 17 cartas hasta el momento fi, papi Muchas gracias, uy esa variante está Got uy, también, historia. lamentablemente Strongline ¿sí? no, se, no se usa casi nada Pero está got esa variante Sí. Muy bien, seguimos para adelante. New Avatar. Uy, oh, esa está buena, Heimdall. Bien. Ya estamos. Collector Token Siguen saliendo los tokencitos ahí, viejo. Vamos a ver el siguiente cofre. Salen 300 créditos más. Eso, brujo. Brujo está que le pone viejo. Está con el dedo Red School. Ve, mira, ve quiere sumarse Shuri el eh, brujo, eh. Nice. Muy bien, muy bien, brujito. Sí, adelante. Abriéndolo, 200 de oro, viejo. Va con todo. 12, 18 cartas de el momento, ya 19 con oh, aero, eh. Buena. Te ha salido Aero, la querías. Ahí la, tienes, la quería. Te ha salido Aero y el viejo. que está, pues. Perfecto. Perfecto, todo. 19 cartas. Vamos, siguen los collector tokens, viejo. Salen tokens, salen tokens. Están lloviendo tokens. Uy, uh, esa mm, variante manita. de Asma, qué linda. Está bien, para masitos de Asma también que se están utilizando con cera, que están bonitos. Ya. Sigue para adelante. Nick Fury. Okay. ¿Es skin? Ah, es la carta, es verdad. Sí, es la carta, es la carta. Okay, okay. Está bueno, está bueno. Nick Fury ahí. Eh, introvertido, dice que eres brujo, ¿eh? ¿Será, ¿Será cierto o no? A veces, a veces. <ríe> Collector Tokens. Sigue para adelante. Michelle, mi hijo es un estudiante de honor, ¿no? Ok. <ríe> ya Por estamos. Cristal viejo, bien, Cristal. esa carta, ya una carta más ahí. Dale, muy bien. Ahí está, brujo, sí, abriéndolo, brujo Tú puedes, brujo, abre todo, brujo 300 créditos, viejo, muy bien Va, Vamos 21 cartas, Fipapi, bien Fipapi haciendo el seguimiento, viejo, ahí 400 créditos, eh Agente Coulson, serie 3 También, perfecto, para mazos de Dino También muy bueno Eh, vale, ya eh, Sale 300 créditos más Más variantes, más variantes, viejo Uy, el avatar ahí, eh Ya, Sauron Sauron Serie 5. All... Uy, se buena Sí, esa es, es la. Ahorita hasta el momento es la mejor carta del juego. O sea, contanos, Sauron está bastante bien, eh. Le acaba de salir Uy, Sauron bien. Se, se sale. ¿Cómo se llama? Galactus. Ya. Eh, te, acá lo que te falta que te salga, ¿Tienes a Yuri? Mm, creo que no. No, no, ya. Si te sale Yuri ya tienes mazo, viejo. Porque acá ya tienes Red School, ¿no? Por ahí te sale Tifoid Mary, Watuma, ya, ya tienes mazo ya prácticamente. Ya. A ver, a ver. Sauron, no viejo, tibia. tremendo Es una car cartaza, es O sea, o juegas Thanos o tienes para jugar Los dos mazos tops ahí, Thanos y Sauron weón, Con Shuri Así que está buenazo eso, brujo A ver. Drax. Drax, mira, cuando Ustedes abren sus cofres acá, estas cosas pasan Viejo Cuando abren sus cofres en este canal mi sentido, quiero ya, ven, ven, abre el cofre Mira cómo le salen todas estas cosas Vamos, brujo, tú puedes que. A ver, cuando uno espera, viejo, cuando uno ahorra todo este tiempo de espera que ha tenido, brujo, viejo, toda esta determinación de, de juntar sus cofres, le está dando estos resultados de, de que le salgan cartas tan bonitas, eh. a como brujo, suerte, ¿eh? sean como brujo, viejo. <risa> ya está, 25 cartas en el momento, brujo, eh. Vamos, brujito. A ver. ni Avatar también ahí, ahí, está el enmascarado. Más, oye, pero oro sí he visto que te ha salido poquito, eh. Lo que sí he visto es que te ha salido sí, mazo, tokens. tokens y variantes, Juan. Sí, no me quejo en las variantes. Mira, Teafoid Mary, y está, tienes el mazo. Te falta Yuri nada más. Te falta Shuri nomás, brujo. Estamos a nada, eh, de la vamos. gloria, viejo. Vamos, vamos, Yuri. Tiene que salir, Shuri, tú puedes, Yuri, te estamos buscando, Yuri. Vamos, Uy, Yuri. Okay, no. Vamos, Shuri. No y salió Porca. Orca, que de serie 4 bueno ya está vamos esa horca, viejo no no queremos esa horca, viejo ya <ríe> o sea, que se sí. es un viejito ahí no Sí. ya vamos ahí seguimos viejo uy se quedó pensando ¿no? uy no rompió el juego creo tanto viejo de abrir tanto seguramente el juego pensaría que estaba haciendo trampa tal vez viejo a ver ya está sigue saliendo lo token. muchas gracias samura por el follow Gela ya para tu mazo con eh, descarte. Está listo. Muy bien. Más oro. Y hasta que la, el juego está diciendo que es raro. Porque abre... ¡Ay! Ah, bueno. Una variante de Onsla. Muy bien. Seguimos con eso. Seguimos pasando los tokens ahí, viejo. Cage. Muy bien. Cage. cage. Ya tienes ahí. Está bien con Asmat. Buena dupla. 200 de oro. Sigue saliendo el oro. core muchas gracias por el follow. Gracias por los follow, muchachos. Los que vayan dando acá follow al canal se agradece bastante. Bienvenidos son... Eh, ok, Hobgoblin de Avatar, perfecto. Seguimos ahí juntando. Titania ya, Titania buena carta también, viejo serie 3. Vamos con todo, por favor, brujito. 300 créditos, te siguen saliendo cosas, brujo. No te lo puedo creer. Eso, brujito, muy bien, Sí. Vamos, Vamos brujo. Y está ahí, nada, para que salga Yuri, ¿eh? Da para que salga Yuri? Máximo, ha salido ahí, muy bien. Máximos. Ya, perfecto, sigue saliendo Máximo. Ahí está este, ok, otro título ahí medio raro. Sigue saliendo más collector tokens. Van 31 cartas hasta el momento. Nuevas que te van saliendo. ¡Ey! ¿Te han salido 200? 200, ¿Qué? Sí. Oye, qué raro. O sea, quiere decir que ya, ya completaste la serie 3, brujo. Ok, eso es eh, bueno. Sí, aparentemente. Pero bueno, sigamos porque estás en... Oye, estás en... ¿Qué? En nivel 3000 de colección, creo, recién. en sí, nivel 3100 de colección ya completaste todo tu... Ya completó todas sus cartas, viejo, ya. <ríe> oye, ya te están dando... Mucho ya dinero brujo. invertido, creo a ver, a ver, vamos, vamos, dale, dale. Está bien, 300 créditos. Sigue nomás que tienes por abrir. Vas, oye, oh, te ha salido Basta. Vas. Bien, bien, bien. Serie 4. Es bueno este, ¿no? No lo, no lo he visto. No, no sé mucho cómo lo juegan. Este. Eh, esto lo juegan eh, con Mr. Negative que antes, pero ahora lo están jugando con mazos de cera, generalmente. Con, eh, con misterios y cosas así. Y con Ángela ah, okay. también, así. Está, está bueno. Ángela, bestia, juegan así. Está bueno. A ver, dale, vamos, A ver. seguimos, viejo. Vamos. Ah, con ajá, col, Oh, de Collector en <risa> okay. pixel. Puro Pixel me ha tocado. ¿te han tocado? Sí, viejo, pero. fíjate Quédate conforme con el, con el Ghost Rider, eh. Sí, bueno, Esa, sí, sí, esa sí. variante está, pero loquísima. Lo que sí si no le están saliendo los otros toques de premio. El de el de más, ¿no? Ojalá que le toque más seguido eso. ¡Oh, Lich! ¡Vamos, Brujito! 100 Collector toque, Brujito. Seguimos subiendo, Brujo. ¡500 tokens te ha salido vamos. ahora! ¡Vamos! Está, ya, está, ya tienes completa la colección ya. ¡Uy! Ahí está el Black Ball, viejo, tirando su aliento. Seguimos, 200 de oro. ¡Vamos, vamos, brujo! ¡Todo se puede, brujo! 200... Ah, mira, te toca el bajito, ¿no? 200 colector ya. 100 colector de Pro tokens. Token. Ya, seguimos. 100 colector de tokens. Oye, puro token, nada no, más esto, viejo. Ya no me quieren dar cartas, amigos. Profesor, sí, sí. Es que a partir de que ya completas eso... 500 colector de token, viejo, eh. Wow. De todas maneras, sigue siendo buena cantidad de tokens. ¿eh? Variantes también te pueden salir. Por ahí, si te toca, Shuri, vamos, Shuri. 600 wow. colectores de token, viejo, vamos, más tokens. Oye, tan que te sale, que sale un montón de tokens, ¿eh? Rock Slide en oh, Chile. Bueno, ya. Creo que es la última, no. Ah, ahí tienes para canjear. Acá. Ah, mira, 26 mil créditos tiene, ya de ahí lo canjean, no hay problema. De ahí ya lo subimos un poquito más y canjeamos, vamos, vamos, viejo, vamos. Eso, 100 colector de tokens más Vamos, tú puedes, brujo Tengo mil cofres, creo Oye, no se te acaban los cofres, viejo ¿Cómo es eso, eh? Tú has hackeado el juego, brujo, eh Algo ha pasado, <risa> eh A ver, ya está 400 créditos A ver, no me quiero dar cartas 300 Oye, es el último El último El último Vamos, brujo Con todo Todo, perro, vamos, dale Pum, 100 ah. tokens ahí, viejo, eh Pero estaba buena, eh Ahora, ¿tú sí, sí, sí. ¿quieres cambiar, quieres mejorar las cartas y, y sacar más, este, abrir más? Listos. ¿Cómo es, no? Cuando te sobra los créditos y no tienes potencia ¿no? Sí, qué locura. por jugar poco. Sí, sí, eso también es verdad. A ver, mollo. Oh, variante pixel de píxel de mojo. Bueno. Y siguen sí, siendo las píxeles, viejo, vamos. A los tokens que puro que salió. 400 créditos. Vamos. Oye, está como lleven créditos acá, ¿eh? 400 tokens Vamos Lo que no hemos visto es cuánto Ya, vamos, Galactus acá Toma Uy La Ahí viejo El avatar ahí Vamos, ya. brujito Con todo Eso, ya está Primer cofrecito Ok, tokens, tokens. Ya no más tokens, por favor Denos cartas, ¿sí? 300 tokens Bueno, no Va. nos escuche el juego Vamos para adelante Vamos más, por favor Vamos más 300 créditos Ya está Una sola cartita. Más. Listo, con todo 200 de oro Perfecto Seguimos para adelante. Con todo vamos. 100 de Collector Tokens. Eso, brujo. 600, sí. ¿eh? Te ha tocado 600. ya. Pues, te nah, te nah, es que ya no me queda, no me queda cartas, pues, eso estado 600. Ya, sí, sí, pero igual te está dando buena cantidad de tokens, ¿eh? Para que te compres claro. lo que tú quieras. Puedes comprarte a... Es más, Puedes a poder comprarte a Shuri Y de repente a... Galactus sí. A sí. O sea, con todo lo que te está dando ahí. ¿Cuánto está Shuri? sabes? Tokens? Eh, 3.000. Ah, ok. Ya, sí que está bueno. bueno pero, el último Todavía esperar a, la, a que vengan los nerds porque está cerca de eso. Y la última, 400 tokens no. más. A ver, anda, revisa bueno. cuántos tokens tienes, viejo. Um, Aquí. Okay. A ver, ahí está, bajamos 9000 Mira, de tiempo a comprarte un Galactus y una Yuri si quieres O sea, hasta para eso te da los tokens, increíble Has estado con 700 de tokens, creo, así comenzaste ¿eh? Sí, y 700 has, tokens Y has hecho 8300 tokens en un ratito, viejo, qué increíble Está, está bueno, está, está buena la farmeada que le hemos dado eh. Hemos abierto como cerca de 170 cofres en total, creo algo por ahí cerca, sí. y, y viejo, ha sacado, este, ha sacado un montón de cosas buenas, ha sacado muchas cartas buenas, ¿eh? así que felicidades ahí, eh, felicidades brujito, ¿eh? te han salido buenas cosas. ¿eh? Sí, y acá a ver, el último cofre. <risa> a ver, un ya. cofre, sale, sale por uno más todavía, a ver. A ver. Ah, sí, sí, sí, ya dale, ahí seis sin pensarlo, ah, la título, el de the One and no The bueno, ese, ese es para tu, pa tu novia, sí o no, one and only, pues bien. Exacto, exacto. La única, pues como debe ser. <risa> y listo, muchachos, se abrieron toditos los cofres, ya se acabó. Por si te estás preguntando si puedes abrir también cofres acá en mi canal, lo puedes hacer. Lo que necesitas son dos cosas: ser suscriptor del canal de la plataforma morada y lo otro es tener como mínimo de 20 cofres hacia arriba para abrir. Yo me encuentro de lunes a viernes por las noches haciendo transmisiones en vivo en la plataforma morada. Si tienes cualquier duda o consulta, ya sabes que me puedes encontrar ahí. Así que ya sabes. Te espero allí, un abrazo para ti